Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de Fomento al Cine Mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien, gentes bonitas del Internet que nos escuchan semana a semana. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Eh, fuimos el podcast más guaso de las redes hace, una sesión, hace un par de emisiones que fuimos el, el, el podcast eh, oficial del Festival de Cine Radical de, de, de Bolivia, un festival hermano de, de ultracinema, y nos dio muchísimo gusto conocer colegas de, de, de allá, que, que están en verano y padeciendo el calor del verano en el hemisferio sur. Y me acompaña el día de hoy eh, Michael Ramos Araizara. Hola, Micha ¿cómo estás? Maestro Bunt, muchas gracias por, por tantos capítulos. Y, y ya más, más, más eh, descansado de, de Toluca. Eh, pues sí, digamos que nada como tu casa, ¿no? Nada como dormir en tu propia cama. Y por más que el proyecto en Toluca está muy bonito, siempre estar en tu casa rodeado de tus perros, que ahorita están bien jetones, uh -huh. este, eso siempre te hace sentir mejor. Sí, de, de, de, de, se, se, sin duda. Eh, y, y aunque lo tratan a uno también en otras partes y sí, siempre, siempre es grato regresar al hogar. Sí, pues... Y también está ahora eh, nuestra conductora invitada, que ya más que invitada, ya más bien es como no, de la casa porque no, por casa, porque, porque ya este, ya también han sido, ha sido compañera de varias emisiones del, del podcast. Yo de hecho, yo, yo, no, no pueden ver nuestro, nuestros escuchas, pero yo ya me compré mi libro sobre Bolivia, claro que es del 2017 al 18, pero espero no haya cambiado mucho eh, la, la fisonomía de, de Bolivia en, en estos años y está con nosotros Camila Perales y ya también descansada de todo lo que fue el, el el, radical. El, el radical y la entrega de su borrador de tesis, pues esperamos que esté más descansada. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, eh, sí, ya, ya estoy reviviendo. Eh, tuve unas jornadas de tomar siestas y dormir <ríe> muy temprano que ya me siento yo otra vez. <ríe> sí eso, eso me parece muy bien y, y pues, y pues ya, ya estamos animados. Entonces para la fiesta que pues hoy concluye eh, pues, eh, pues una, una temporada más de, de Nada es Original y concluyen nuestras emisiones del, del 2022. Este es el último podcast del año. Vamos a recargar pilas y, y, y pues seguir, seguir en esto que la verdad es que a mí me entusiasma, me apasiona y me da mucho gusto seguir tejiendo, seguir seguir tejiendo redes y que estas redes sean, sean mucho, mucho más, mucho más eh, grandes y abarquen mucho más. Entonces, pues, pues, eh, pues estamos aquí en una emisión más. Sí, cara, ya casi le pegamos a los 100 capítulos y este... Pues sí, vamos a hacer ahora este, este, eh, pues un poquito de cierre, sí, de temporada, de año, de, de todo. Y para pensar qué, qué vamos a hacer en el futuro. Cuando menos, sí, me gustaría que llegáramos a los 100 y ya después ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto, pues estamos acá. Eh, vamos a platicar un poquito de, de, de lo que fue el año, de las cosas que nos dejó y... Y bueno, pues estamos esperando también a Carla que eventualmente se digne visitarnos en esta cabina porque pues ella fue la que este, Con, convocó convocó, convocó a, a esta hora, ¿no? Entonces ahora resulta que... Que, que pues si, si me pudieran ver, qué bueno que no, estoy hasta en Piyama, entonces, sí, pues. bueno, qué bárbaro. <risas> este, pero bueno, esperemos que, que se una pronto. Pero bueno, por lo pronto, este, pues empezamos el, el año a batambor batiente, como con muchas ganas. Todavía no llegábamos ni a los 50 capítulos y, y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Eh, terminamos los primeros meses, hasta mayo, entrevistamos a, a los participantes de la edición número 10. Y eso creo que estuvo, estuvo bueno porque pues hubo muchos visitantes sudamericanos, ¿no? de, latinoamericanos en general pero básicamente colegas de Argentina, Chile, y este, no, no creo que no nos tocó ningún brasileño, pero bueno, los primeros eh, capítulos de este año, eh, fue eso, ¿no? Como un recorrido por todos los participantes del, del podcast, del podcast del festival, en su edición número 10, y siempre nos, nos, eh, no no sé, no sé ustedes chicos, pero a mí me dejó como con mucho aprendizaje también, ¿no? De saber qué están haciendo por otras latitudes y, y ahora sí que saber un poco más de sus proyectos y en esa edición larguísima de, de Ultracinema que fue la 10. ¿a quién, ¿A quién recuerdan en particular que les haya parecido muy interesante su, su propuesta? Mm, pues, pues bueno, ma, ma, más que específicamente... Eh, y, y... Y, y hay, hay ecos como de, de de todo lo que fue la edición número 10, ¿no? que como dices fue muy larga, terminó en mayo de este año y, y, y yo creo que yo creo que fue como, como muy, muy interesante tener como esos ecos y hace unos días me estaba recordando. Facebook, que luego me recuerda cosas que sí quiero recordar, y otras luego me recuerda a las exes, y la verdad es que eso no está tan padre. Bueno, a veces sí. Eh, y, y, y lo que me pareció bien interesante es que me recordó justamente la tertulia en negativo, ¿no? Que fue un evento del año pasado, pero que todavía continuamos eh, entrevistando a... a, a al, al, a, a, a quienes estuvieron no solo en la tertulia, sino también pues, evidentemente en, en, en, en, el, en, el, en el podcast, quienes crearon, ¿no? Y, y, y una de esas creadoras, pues justamente fue Camila, ¿no? Que, que estuvo en, el, en, el, en, la, en la selección de, del número 10 con Manata Amaya, que yo creo que ya se convirtió en un corto diría yo de culto eh, y ahorita que estamos hablando se atravesó Sid eh, en, en la pantalla de, de Camila y también Sid ha estado como presente en el podcast entonces yo creo que yo creo que ese es como como como una de las de de, de los de, de lo que más recuerdo no y, y el hecho de que pues ahora Camila es parte del el podcast, ¿no? Y nos ha apoyado eh, en la logística también de lo que ha sido el podcast en estas últimas semanas que estuvo, pues, estuvo radical y bueno, creo que ese es como una de mis, de mis, eh, de lo que más recuerdo, ¿no? Oh, ah, yeah. <ríe> <ríe> me, me conmuevo, <ríe> sí. Para mí igual ha sido, o sea, el podcast en general ha sido como una puerta a conocer a muchas personas que tienen procesos más alternativos, ¿no? Que justamente aquí en La Paz, eh, si bien hay personas que andan trabajando de otras maneras, como han visto la, las anteriores dos semanas que hablamos con, con las invitadas e invitados, es un poco más difícil, ¿no? Conocer ciertas cosas y algo que a mí me marcó bastante fue esa, eh, creo que era por el episodio 50, que hicieron como un especial, ¿no? Con una transmisión en vivo y estaba Marcela, ay, se me fue ahorita su... Cuevas. Marcela Cuevas, Carolina Hachak. Creo que estaba Gisela Guzmán también, pero conocer a las compas en general como que fue muy inspirador para mí y a partir de eso yo las sigo en sus redes y veo en qué andan y claro, me inspiran mucho. No hace, hace unas semanas atrás estábamos hablando con el maestro Bunt de cómo es esto de eh, live cinema aquí en La Paz, que casi no hay, que repensándolo un poco... Viviana, que estuvo hace el, el anterior episodio, de hecho como que quiso hacer algo más performático, ¿no? Con su proyección, pero en general no es un gesto muy común y que no se habla mucho. Incluso la gente, hay, hay gente que sí sabe del cine expandido aquí, ¿no? Pero, pero como que no se lo practica mucho y... Eh, Justo el otro día compartí algo que había hecho Marcela y era, era bastante bonito porque un amigo me escribió, un amigo de aquí me dijo que él es músico y me dijo, ay mira yo no conocía esto del cine expandidas y claro era genial como a través del contacto de ustedes ya llegué a Marcela y Marcela terminó llegando a mi amigo y así como que se van armando redes y eso me pareció muy bonito y también el proyecto de Azul Eisenberg de Ver y Poder que es genial eh, todo el material que ella comparte en sus redes y también su corto de las picapedreras entonces sí, eso, eso es de lo que más me resuena aparte de estar en el podcast en sí, ¿no? que me gustó bastante también Sí, creo que ese fue uno de ay, espera, me tengo una llamada, Denme un segundo. Bueno, eso es, eso es la, la, la, la cuestión de, de, de grabar en vivo y ser más, más, más eh, ser menos seres, muy formales, pero menos seres. Eso es yo creo lo, lo importante. Es parte ¿No? de la experiencia. Es, pa, es parte <risas> de, de la experiencia, absolutamente. Por eso quería grabarlo en una hora en donde no tuviera que hacer obligaciones ni nada. Pero Carlita nos propuso esta hora. No ha y, llegado. Y, y nomás no llega. Pero bueno, eh, tengo que ausentarme unos segundos. No se vayan. Ustedes sigan no, platicando. No, pues Al fin no, no. que están en su casa. Sí, De hecho, de hecho, pues eso decíamos. Es parte de la experiencia. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahorita regreso. No se vayan. Muy bien. y bueno pues pues eh, sí tenemos como como como muchas yo, yo creo que no, no no me dejarás mentir Camila que son que, que han encontrado como como puntos puntos de, de similitudes en cuanto a trabajo en cuanto a ideas en cuanto a ideología también porque finalmente Nuestras amigas que, que, que mencionas tienen tienen como como un estilo muy marcado, pero también intereses como muy, muy similares. Al tipo de creación que se hace, que se hace en Bolivia, no? Eh, como decía, depende del caso, no? Porque sí está también esta como idea de que tiene que ser. Eh, algo más industrial, pero es un poco chistoso porque aquí, o sea, en México, en Argentina, todavía se puede hablar un poco de industria, ¿no? Pero aquí en Bolivia es chistoso cuando tratan de decir, tenemos que hacer industria, porque es como muy, es un poco así como poco factible, y claro, hay realizadores que como que manejan grandes presupuestos y que, Viven en Estados Unidos y solo vienen a filmar aquí alguna vez, ¿no? Pero igual es como que de, de todos los aspirantes a hacer ese tipo de cine, uno o dos la lograrán, ¿no? Entonces es, eso es interesante también como muchas personas viven en una especie de negación, creo, ¿no? aunque suene un poquito polémico ya, e incite tal vez más a mis haters, eh, sí, <ríe> sí pienso eso, ¿no? que, que, que está bastante fuerte, que en Bolivia al final la mayoría terminan siendo más artesanales, más empíricos, porque no sé si se han enterado de esto, pero como que solo hay un fondo importante aquí en Bolivia que es el Ibermedia, algo así se llama. Y es un convenio internacional que el gobierno está como eh, comprometido a pagar una cuota cada año, porque es un convenio internacional, pero no han pagado, o sea, el Estado no ha pagado, entonces el único fondo que había para hacer cine aquí en Bolivia ya, ya no está funcionando. Wow. Eso, eso sí es como, como impactante. Y, y, y con mayor razón podemos referirnos a los dos programas anteriores de cómo han logrado salir, salir eh, de, con, con estos proyectos ¿no? que se vuelven personales, que se vuelven, como dices, artesanales. y Nos acompaña Carla González Treviño de La Garza y Garza. Hola, Carla, Milagro. ¿cómo estás? Milagro. Hola. ¿Qué tal? Aquí, eh... Eh, honrándolos con mi pre... Ah no. <risas> ¿Qué, ¿Qué te, qué te, ha... estábamos, estábamos en la, en, en la charla y, y nos preguntaba Nicha qué, qué nos ha dejado, qué nos qué nos eh, ha dejado como como el podcast cuando los primeros meses hablamos, pues justamente de la de la de la edición número 10, como cuál era el personaje o los personajes que más te habían eh, pues marcado o que más recordabas. Esa es como como nuestro tema en, en estos minutos que llevamos. Uh, pues a mí este um, cineasta, bueno, pues sí. Uh, eh, que también toca y demás, o sea, que está en Argentina. La verdad es que no recuerdo su nombre, pero Michi sí debe recordarlo. Que nos decía que más que cine experimental era experiencial. Este, para mí fue como muy. O sea, se me quedó muy grabado porque dije, sí, claro, o sea, porque Gust al final. Gustavo acaba... Galupo. Él, él. Entonces, al final de cuentas, este pues todo es experimento, ¿no? O sea, todo en la vida es un experimento, todo el tiempo estamos experimentando mientras caminamos, eh, todo el tiempo, ¿no? Y la experiencia, pues es lo que hace la diferencia, ¿no? La experiencia que tenemos durante el experimento y eso me gustó mucho, o sea, me gustó mucho como su visión de la creación, su visión del cine, su visión en sí mismo de la creación y de la vida, ¿no? Me, me gustó bastante. Ajá. Sí, sí, la verdad es que Gustavo es un personajazo y él, este, pues ahorita yo creo que está sacando partida todo este asunto de la, de la conexión eh, cibernética o inter, internautica, como le quieran llamar, porque está muy activo ¿no? con sus cursos y digo, nos dio un taller en, en, en algún ultracinema y tiene una visión muy, muy, muy, muy interesante. Ah, no es fácil su... su digamos, seguirle a la corriente con, con el nivel que maneja, ¿no? O sea, es, es, es un, de, un, de un pensamiento muy intenso, muy este, sí. pero a la vez igual lúcido, ¿no? no sí, sí, Ajá. tiene razón, ese fondo. Y aparte, bueno, nos Ajá. confesó que le gustaban las telenovelas, eso es así como que dices, ¿cómo Ajá. crees? ¿Cómo crees, Gustavo Galopo? Le gustan las telenovelas, no manches. Sí, sí. <risa> Entonces este... chido transitar por todo, ¿no? Sí, la neta es que a mí, para, para mí él me deja así como muchas reflexiones, no sé, me resoné bastante con su rollo, ajá, mucho, sí. mucho. Sí, porque digo, al final de cuentas un poco la, lo decimos cada capítulo, la idea de esto es que el, la gente que lo escuche y que escuche a los, a los invitados pues sepa que también son personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, por más que hagan cine experimental y por más que esté ese velo de. Ay, nada más estoy pensando, qué, ¿qué raya más le voy a agregar a mi película para que sea sublime, ¿no? O, ¿cómo, ¿no? le voy a.? No sé, o sea, no sé, de repente siento que la gente tiene ese concepto de, de, de, del cine experimental, ¿no? O sea, son, son, son personas comunes y corrientes con pasiones bajas y, y sacras, pero este. Y pues bueno, nosotros acá estamos justo con ese cometido, ¿no? De platicar con ellos, de, de, de aprender, porque yo no sé, yo creo que ha sido de muchísimo aprendizaje, ¿no? Ya lo decía Camila, ella que es mucho más joven, pues obviamente tiene una, una carrera larga todavía por, por conocer, por ver películas, por aprender. Pero nosotros que ya estamos en la tercera edad, pues seguimos aprendiendo, ¿no? La verdad es que sí hemos... Digo, maestro Bunt, que es el veterano de aquí de Mil Batallas, ya, ya hace poco hizo, cumplió su sexta década, ¿no? No, no, le, no hicimos un capítulo especial, ahora que no tenemos productora que nos regañe por autoinvitarnos. <risa> debíamos haber hecho un capítulo especial para celebrar el cumpleaños de 60 de Antonio. Podrían, podrían haber hablado de filmador e hijo. Exacto. Igual o sea, para... <risa> <risa> Hagamos o sea, un especial o sea, de Navidad, Antonio. Hagamos o sea, un o sea, especial o sea, de o sea, Navidad. Eso podría ser un bonito, un bonito regalo. Sí. <risa> eh, yo, yo, yo creo que, yo creo que independientemente de, de, de, la, de, de la edad, yo creo que, justamente eh, eh, te, la, tengo una como filosofía de vida que justamente es eso, ¿No? Que a pesar de la edad nunca deja uno de aprender. En el momento en que uno dice no, pues ya aprendí todo lo que tenía que aprender, pues ya es como empezar a irse para abajo y a, pues empezar a morir, ¿no? Porque yo creo que justamente lo que, lo que decía Carla hace rato, que la vida misma es una, una experimentación experiencial. Y sí, siempre que escucho a Gustavo es así como después de escucharlo, sí. Como dice Carla, me quedo como en profunda reflexión y, y, e ilustra perfectamente el momento, el emoji ese que le está explotando la cabeza, porque pues sí, la verdad es que creo que, creo que eso refleja también, y hemos tenido varios invitados a, eh, argentinos, yo creo que, que refleja bien como, como esta, y el caso mismo de, de Azul que, que habla Camila, yo, yo creo que demuestra como un estado de, de muy buena salud en cuanto a la teoría de en, en Argentina, ¿No? Y, y, y, y tenemos libros que vienen de allá y tenemos estudios sobre cine experimental, no solo argentino sino de cine experimental en general. Yo creo que es como bien, bien interesante, ¿No? Y, y, y cumplí 49 porque luego o sea, así se hacen los chismes y, y, y el próximo año que cumple Cumple, no mientas, Antonio, no que mientas, que cumple, ya está cumple, bastón, usas. Que cumple 100 años, bueno, uso bastón aquí, no me va a matar en la nieve. Este y, y, y, y, y el próximo año que cumple su centésimo aniversario, el 16 milímetros, pues yo cumplo la mitad, entonces pues vamos a echar la casa por la ventana otra vez. Shh, cállate, cállate, que nuestros, este, ya sabes... Sí, haters. Pero no ya nos oyen, que... no nos oyen. ¿Tú qué sabes? Tú qué sabes. Nunca sabes. Pero bueno, no Son está los bien primeros, que... son los primeros en escuchar. <risa> <risa> no, pero, pero bueno, en fin, el caso es que estabas diciendo que qué, Antonio. Que pues sí, que finalmente no acabamos de aprender. Esa era como la reflexión. Sí, la verdad, Camila, ¿tú ya, tú ya contaste, porque en este momento que me ausenté, yo no sé si hablaste de lo que más te había gustado de este año. Sí, decía un poco de las compas de Marcela Cuevas, mm. Carolina Hachak, Valeria Vicente, todas ellas como que me abrieron un poco los ojos a que se podía experimentar con otras cosas que yo no conocía, ¿no? Y eso siento que es lo que más me marcó y... Decía también que la sigo y que me inspiran mucho, ¿no? Sí, porque la verdad es que sí hay un, hay un este, movimiento femenil, o sea, hay como una selección femenil muy intensa. Hay gente, chicas que están trabajando pues, con lo que tienen, ¿no? con lo que han aprendido, con lo que van aprendiendo y, y han hecho un montón de cosas bien interesantes. Por eso, cuando me... Este, nos, nos convocaron estos colegas del, del Cine Toro, del Festival de Cine Experimental de Toro Colombia, con este proyecto Somos Nosotras, que deberíamos invitarlos, deberíamos invitar a estos participantes, porque eh, es, fue un, un proyecto muy interesante, porque ahí la, es, es una cineasta que hace una película pues, de ficción y pone a disposición de, de este proyecto su película. ¿no? Entonces se segmentó esa película en, en 11 fragmentos y se le asignó un fragmento a cada uno de los participantes. Nos tocaron cinco. Eh, entonces ahí pues invitamos a cinco eh, colegas cineastas, mujeres. Y la verdad es que bueno, no no, no hemos visto. Bueno, sí, sí, ya tenemos la película lista para ver, pero le decía yo a, a Lisa Vedra, que es una de las participantes y con la que colaboró en... En Toluca, en el archivo eh, Me quiere esperar a que llegue el momento de, de que esté en Ultracinema para poderla ver Porque pues, sí, como que, que la experiencia Sea completa, pero digamos Este tipo de, de, de ejercicios Han surgido, ¿no? De esta, de esta eh, Forma de colaborar estamos, Ya estamos ahí Ideando la manera de, de hacer Una cosa similar, al menos En el sentido de la colaboración con los colegas bolivianos, que la verdad sí, sí hay mucho talento ahí. Igual es un poquito... Eh, pues lo que siempre pasa, ¿no? De repente cuando tienes pocos, pocos elementos, haces cosas maravillosas. Más que si tuvieras todo, ¿no? Si, tu, si tienes todo a la mano, de repente se te, se te desborda. Si tuvieras las mejores cámaras, si tuvieras, no sé, uno pensaría, ¡ay, pues voy a hacerlo mejor! Pero de repente no, de repente resulta que con lo que tienes es suficiente para hacer cosas, cosas interesantes. Y digo este lo que sí estaría eh, digo estaría bueno justo pues encontrar eh, justamente un encuentro no de, de, de cineastas mexicanos y bolivianos en este en, en este proyecto pero bueno ya platicaremos más ya tenemos ese compromiso ya más adelante y, y, pero bueno y, sí, y, sí. yo creo que yo creo que esa es una de las de las cuestiones interesantes que también han pasado en, en el podcast no es Justamente la, la, la presencia femenina, que son ecos justamente de lo que sucede en la industria. La industria, o entre comillas, industria que realmente pues, no existe en nuestra región. Como que la industria siempre ha sido, y a pesar de los esfuerzos que se supone que han hecho para integrar y para ser incluyentes, pues siempre, siempre el papel de, de la mujer en la gran industria, entre comillas, gran industria, siempre ha sido relegado, ¿no? Como muy, muy, muy aparte, ¿no? Y eso ha sido desde que el cine prácticamente es cine, ¿no? Desde que se funda como gran industria, pues sí, el papel de la mujer ha sido relegado y yo creo que, pues, pues ahora sí que ellos se lo pierden, ¿no? Porque tenemos ejemplos de cineastas experimentales cineastas mujeres experimentales extraordinarios que, que que que de otro modo no no hubieran tenido chance de de, de de participar en el en el cine digamos industrial en el cine pues comercial que, que empezamos a ver más voces pero sin duda faltan muchísimas cosas que en el cine experimental yo creo que tenemos muchos, muchos, muchas voces femeninas bien, bien interesantes, ¿no? Ahorita, ahorita que dijiste eso de las colaboraciones internacionales, me vino a la mente una, hace poco, realmente no tiene mucho que ver una, no recuerdo si era una curaduría, una invitación o un programa de un festival, eh, no vamos a decir nombres, no voy a quemar a nadie, pero... Eh, era un festival latinoamericano y no había ningún artista latinoamericano en ese programa, en esa selección, en esa curaduría. Se me hizo como que ah, chis, ah, chis, ah, chis, Está un poco extraño. Y no era específicamente que dijera, eh, pues es puros, o sea, puros fuera de la tierra. No sé, o sea, como que era un programa que hagan de cuenta que era casi el programa, este, eh, monstruo. Y se me hizo muy significativo, ¿no? Que no hubiera un pues no hubiera ni un solo lat trabajo latinoamericano, ni un solo artista, cineasta latinoamericano. Y de repente digo, bueno, es que quizá, eh, pues porque por allá no resuena, ¿no? Por allá están más, o sea, no, no, no, no son capaces de asomarse a lo que está pasando. Y con, este, con el podcast yo creo que hemos descubierto que eh, tanto en México como hacia el sur hay que tener la mirada muy atenta. Están haciendo unas cosas increíbles. Eh, hay que estrechar los, los lazos de colaboración, hay que abrirle la puerta, y por qué no hacer algo así gigante en colectivo, más que mirar hacia el norte, más que la verdad es que sí, hemos tenido como que ganas de, de compartir programas con algunos festivales eh, europeos, lo logramos con los turcos, que bueno, no son europeos, pero casi, y creo que nada más, ¿no? O sea, no ha habido como mucha... Este, mucho eco por ese lado, sino más bien hacia el sur, es en donde sí hemos encontrado pues, incluso condiciones similares, ¿no? festivales que son muy, muy, muy similares al, a la propuesta de Ultracinema, a la, a la forma de hacerlo, a la forma de pensarlo, y por eso es que, bueno, pues tenemos como mucha, mucha más empatía y, y, y resonancia con ellos, y creo que así nos debemos mantener, creo que así debemos, si, si, si los americanos o los europeos no nos dan bola con nuestro cine, pues nada como nosotros, entre nosotros, reconocer el trabajo, reconocer eh, lo que se está haciendo y darnos espacio, ¿no? Nosotros, eh, al menos en Ultracinema, sí, sí, sí fue como la, la idea de, desde el principio, tener apertura y buscar, eh, establecer estos lazos para ver las cosas que están haciendo por allá, hacer esos intercambios de programación y, y que se vieran nuestras cosas, no que se vieran lo que... Lo que se está haciendo de este lado. Y creo que por ahí, por ahí tenemos que mantener el, el, el camino. Eh, que, insisto, si, si es la única manera en la que vamos a encontrar resonancias, si y vamos a encontrar ecos y, y crecer, ¿no? Crecimiento, que, que eso es fundamental para... Digo, si está bien mirarnos con otros ojos, con los ojos... Pero no necesariamente esos ojos van a ver lo que en, en esencia somos, ¿no? Ya se ha hablado mucho de, de hacer el cine experimental de, desde México, ¿no? Desde Bolivia, desde Latinoamérica. Es completamente distinto en, otros, en todos los niveles a como se hace en Estados Unidos. Ya no vayamos tan lejos. Y la experiencia del podcast nos ha reafirmado nos ha eso. Yo creo que la, el pasar de los invitados ha sido súper enriquecedor para, personalmente, como, como uno de los, de los organizadores del podcast, pero sobre todo con, con la cuestión del festival, ¿no? De, de apertura, de que de repente estás, estamos platicando y, y ya se me ocurrió algo que podemos hacer, ¿no? Como surgió con lo de, con lo de la invitación para colaborar con, con los colegas bolivianos. Y es que sí, o sea, la, la, la, la única, la única y yo, yo justo aprovecho este, largo soliloquio para decirles que una de las cosas que más disfruté de esta temporada fue cuando pude eh, hacer el podcast con la gente eh, sentada enfrente de mí digo esto está maravilloso nunca vamos a poder tener a camila como quisiéramos sentada en la cabina cada ocho días y está, está padre pero sí también esta cuestión de, de de la cercanía de ver a los ojos a los invitados eso es, también está súper bonito este y, y pues bueno, poco a poco nos pudimos dar esos, esos lujos y ojalá que pudiéramos, ¿no? que pudiéramos cuando menos en algún momento de la vida, ya lo, ya lo, lo, lo, lo lograremos eventualmente podernos sentar también con Camila y a lo mejor en un punto medio <ríe> entre La Paz y, y México, pero. Nos vemos ¿no? en Colombia ya. Ándale, <ríe> estaría buenísimo. Pero bueno, pues son, son aprendizajes, son eh, cosas bien bonitas que han pasado a lo largo de estos 93 capítulos. Y, este, y, y por un lado luego digo, ay, estos co conductores que, que, que están en, en, el en el podcast nunca llegan, nunca pueden, siempre tienen otra cosa que hacer. En particular la conductora oficial que de repente se llena de ocupaciones. Pero, y digo, ya, carajo, ya, que no hacemos nada. Pero la verdad es que no, la verdad es que siempre es este súper rico platicar con, con los invitados, incluso entre nosotros, ¿no? Ahorita nos estamos dando cuerda a nosotros mismos, pero siempre es, digo, no es lo mismo que nos juntáramos a, a chismorrear que sentarnos a, a hablar de un tema en concreto. Pero bueno, entonces sí creo que hay, que hay que yo atesoro mucho los 92 capítulos pasados y eso también nos obliga como a pensar cómo le podemos hacer para que... Pues más que se acabe el proyecto, crezca, ¿no? Ya hemos, como dice el, este, el, el filósofo Farrell Williams, hemos llegado, nos ha costado mucho trabajo llegar aquí, eh, y como para rendirnos, entonces mejor vamos a levantar nuestras copas al cielo y brindar por lo que viene. Entonces, eh, pues sí, pensaremos en cómo, cómo hacemos que esto llegue a más gente, cómo hacemos que esto... Eh, si sí, oigan más lados, ya no solo la, la mamá de Antonio, sino más gente. Pero por lo pronto lo va a dar nadie nos lo quita, ¿no? ¿O ¿Cómo ves, Carlita? Cri, <risa> Cri, Que nadie dice nada. <risa> Sí, te digo, aunque siempre dices mentiras sobre mí y así, pero... Eh, <ríe> <ríe> porque, sí. Nadie sabe que eres todo un este, dictador. <ríe> que impongo la hora de los podcasts, sí. Se hace cuando yo quiera. Oye, no, pues sí, o sea, creo que los proyectos... Justo llega un momento en que tiene uno que ver si... Si va para adelante, o sea, si crece o si se le da el salebay, ¿no? O sea, el ya se acabó, ahí nos vemos para siempre también, ¿no? Este Y yo creo que en el caso de, de, de Nada es original, pues la verdad es que sí creo que ya muere, ¿no? Ah, no, ni No, yo creo que... <ríe> Esa es una broma, es una broma. Estás, estás despedida. Por el estimado. Ex, expúlsala del Zoom, Antonio, expúlsala del Zoom para que se le quite. No, no, yo creo que... Yo creo que, yo creo que da para mucho, ¿no? Porque se está atendiendo una necesidad eh, que, que se ha encontrado cada vez más que sí es una necesidad de dar a conocer todo lo que se está haciendo. Va, digamos, Latinoamérica, si sí, hay más lugares que entran, bueno, habrá más lugares que entran porque pues el mundo es hasta cierto punto grande, ¿no? Entonces, eh, pero creo que sí, de algún modo ha sido una voz para, pues una voz importante, ¿no? Para los proyectos, para esas cosas que se están haciendo en muchos lados y que pues no, muy poca gente conoce, ¿no? O se ha dado cuenta que está o lo que sea y pues... Que luego son propuestas sumamente interesantes, valiosas, este, eh, en muchos sentidos. Entonces yo creo que sí, o sea, yo creo que, yo creo que el podcast pues, debe crecer. O sea, tal vez sí, el formato debe ir cambiando, por supuesto, debe irse adecuando, tal vez buscar plataformas distintas, lo que sea, pero al final de cuentas que siga manteniendo esa esencia, ¿no? Que es la de... Tanto unir a gente que no, nunca se ha visto o así, pero al mismo tiempo unir proyectos que, que son súper distantes uno de otro, ¿no? En un mismo espacio. O sea, yo creo que sí es para que crezca el podcast y para que se pues sí, vaya evolucionando, ¿no? Eh, porque al final sí está haciendo un trabajo que, que yo no veo que se esté haciendo en otros lados realmente, ¿no? Sí, vamos a hacer que evolucione el podcast y ahora vamos a dar noticias. Y, este, y, y no sé, hacerlo como más bien en un noticiero de... No, pero no, del cine experimental no, no nos da la vida tampoco para... Para bueno. Pero sí, Carla, tú que eres la experta, sí estaría bueno que, que nos reuniéramos después con calma en, otra, en otro formato. Porque, pero... porque sí... Eh, o sea, sí siento que, que, como dices tú, tiene potencial, la verdad es que lo, lo, más allá del disfrute, del, del gozo que es hacerlo, y pensarlo, y planearlo, y, y que los invitados siempre lo disfrutan, ¿no? Eso creo que sí, sí nos ha quedado bastante claro que siempre, eh, que es necesario incluso estos espacios donde ellos puedan hablar, ¿no? Que no sean, eh, porque a veces luego, digo, por ejemplo, en el formato de ultracinema, pues no siempre tenemos oportunidad de que estén en sus funciones, y que puedan platicar con la gente. Y además, bueno, puedan platicar con, con eh, unos cuantos en esa función. Y esto pues puede llegar un poco más a más personas. Entonces, es, es, esa cuestión de, de, de buscarle cómo... Sobre todo, la, la verdad es que lo que me urge es monetizar el canal. Y que nos empiecen a pagar. Eso es lo que más urge, ¿no? No, claro que no. Pero digo, nos faltan como... 50 mil suscriptores y como 800 mil horas, pero bueno, la, la, más allá de eso, el, lo, lo importante es que se está haciendo, como dice Scarla, un cubriendo un espacio que no existe, ¿no? O sea, la, la gente, lo, lo decimos siempre, quien tenga interés de platicar sobre sus procesos, sobre sus proyectos, al, al contrario, luego nos estamos tronando los dedos, por eso nos autoinvitamos, ¿o no, Antonio? Porque de repente, pues ¿a quién entrevistamos? ¿Qué, qué, o sea, alguna cuestión por ahí se nos complica o que el invitado que tenemos pensado, de repente le surgen cosas y demás. Entonces pues, es, tenemos que sacar el, el bomberazo y, y pues andamos invitando a Antonio boom para que se auto entreviste. <risa> creo que hay como tres de esos, ¿no? <risa> que por cierto, como la, la productora sí, le mandamos sí. un... Sí, creo que, creo que hay como tres, sí. ¡Ja, <risa> La productora, este, la ex productora, que ahora ya la ascendimos a la, a la presidenta de la gira Ultra Cinema, y le mandamos un saludo. Eh, este, ya se me fue el avión. Ya no sé qué tantas cosas estaba diciendo, que se me cruzaron los cables. Sí, Pero que, bueno. Que, que, que luego nos autoentrevistamos porque nuestros invitados, o no pueden, o algo, se atravesó. Claro, pero, y, y digo, lo que buscamos es mantener esa regularidad también, ¿no? Porque si empezamos a dejar que, ay, no, esta semana no hubo. Y es, no, no, creo que sí, sí le estamos metiendo interés, le estamos metiendo muchas ganas al podcast, porque, pues, insisto, no solo lo disfrutamos nosotros, sino también queremos que se mantenga este espacio para, pues, para tener muchos más invitados en el, en el futuro, ¿no? Y además gracias al podcast hemos conocido gente, ¿no? Este, También, sí. Que, que se han acercado con nosotros y han dicho, ah, los oímos y, y, y me interesaría participar o qué hago para participar o con qué proyecto puedo entrarle a Ultracinema. Entonces yo creo, que, yo creo que ha sido como, como bien, bien interesante. Eh, pues eso, ¿no? Que, que se haya acercado la gente. Pues sí. Entonces, ya ya este, vamos a, a aprovechar esta pausa de reorganización para pensar, para poner eh, regresar con la nueva temporada el próximo año con, con no, nuevos y renovados brillos. Y nuevo personal seguramente. No. <risa> Porque, pues por ahí hay, hubo varios despidos este, este año, ¿no? Digo, los tuvimos que recontratar inmediatamente porque por, por contrato no nos podemos despedir así. Pero, pues ejerciendo todo nuestro autoritarismo tuvimos que despacharnos a la mitad de los colaboradores casi cada capítulo. Y, y pues, buscaremos que esa, esa situación no se repita. hola Carlita? Sí cínica de veras no tienes, no tienes compasión ni porque hoy es el día de la virgencita Menos, ¿no? pero sí hay que, hay que hacer hay que evolucionar esta onda y que continúe ¿no? yo ya tengo ideas pues muy bien eh, pues igual para ir cerrando, Maestro bond para que no se alargue mucho esta agonía, digo, de, de, del fin de año, no sé, igual nos puedes invitar a, a, a reflexionar hacia el futuro, no sé, algo que se te ocurra para cerrar. No, no la... sé, yo, yo este, yo la verdad es que sí, me pasa de pronto lo mismo, este que, que, que me, me, ¿cómo se? me agobio por saber qué, qué va a venir, o a quién vamos a entrevistar, o, o qué más vamos a hacer, pues yo creo que siempre saben siempre cosas interesantes que, que hacer. Yo, yo luego me saco de la manga como esos tres que me tocó, o dos que me tocó este, aventarme un <tose> poquito, yo creo que... Yo creo que este, digo me, me, me salen pero pues esa no es la cuestión no este lo, lo importante yo creo que sí es seguir tejiendo tejiendo como como, como redes como más ma, más contactos como tener más más eh, intercambio de programación eh, eh, eh, hay por ejemplo eh bueno, bueno, estaría interesante, por ejemplo, que hablábamos hace, hace unos días del, de este video art festival de Addis Abeba en Etiopía. A mí me parecería interesantísimo poder, poder, poder colaborar con programaciones de, de, de festivales de África, ¿no? Que no hay muchos, pero sí hay cosas bien importantes, bien interesantes. Hace poco leía sobre el festival de, de cine de Burkina Faso, el festival panafricano de Ouagadougou que se hace cada dos años, o las jornadas de cine de Túnez eh, que también se hace, o sea, como que van intercalados, como que hay cosas bien interesantes y no no olvidar que está está dentro de, de África un país hispanoparlante como Guinea Ecuatorial, ¿no? Que sería interesante ver que, que se está moviendo allá no este, qué pasa como en, como en otras latitudes yo creo que sería bien interesante también expandir esa parte de las fronteras eh, obviamente los los los eh, usos horarios van a estar así como tremendos ¿no? pero podría ser algo bien interesante. De, de, de trabajar, este, no sé, como el África Latina, ¿no? Que existe, ¿no? Angola, Mozambique, que, que, que yo creo que, que compartimos también un montón, un montón de cosas insospechadas, ¿no? Eh, eh, yo, yo creo que Todas estas épocas a mí me ponen como muy, muy, muy melancólico, porque me acuerdo de mis abuelos, me acuerdo de mi tío, y, y, y a pesar de que, de que no celebro, no festejo gran cosa, pues sí, me, me da no sé qué, porque también a pesar de que el calendario es una cuestión cultural y es una imposición, pues sí se siente uno como que es el fin de algo, ¿no? El fin de un ciclo. Siempre, pues, a, a, ahora me da por, por citar siempre el título de, de un libro de Rosa Montero, que es la, que se llama, la, creo que se llama La estúpida idea o, de no volver a verte, ¿no? O algo así se llama el libro, no me acuerdo, pero, pero sí la verdad me, me pone como, como nostálgico, pero al mismo tiempo, pues sí me, me interesa y, y, y aquí desde esta alta tribuna, lo digo, pues me interesa seguir colaborando y, y yo creo que Carla tiene, eh, toca un punto interesante que es justamente eso, ¿no? El, el, el evolucionar y, y el seguir buscando maneras de cómo, como dices, Ninja, cómo, cómo, cómo, cómo juntar más gente, ¿no? Cómo, cómo convocar a más personas, no solo para el podcast y para el festival, sino que escuchen, ¿no? Y que les resuene también lo que decimos semana a semana. Y pues nada, muchas gracias eh, a quienes nos han escuchado en, en este año. Eh, muchas gracias a Camila, a Carla y Amicha por estar pues, aquí con la, como colegas de esta locura que es el podcast más pirata de las redes, y a veces es el más guaso de las redes. Oye Antonio, pues mira, sin querer, queriendo, no voy a adelantar nada, pero esos temas que estás tocando, eh, al menos en cuestión de, pues sí, de imagen, de alguna manera, eh, nos, nos interesa, nos bueno, siempre nos interesará, ¿no? Esos, esos, esas cinematografías son muy, muy intensas, muy vivas, llenas de, de un montón de cosas. Yo que tuve la fortuna de, de pasearme por estos lugares culturales de Dakar en algún momento de mi vida, pues sí, todo ese es un mundo eh, increíble. La, la, la, en la parte eh, visual de África, no, no olvidemos que está Nigeria con toda esta cuestión del Nollywood, del o sea, es una cosa que está... El cine, o sea, independientemente de... ...de tu condición siempre te, te nutrirá y, y, y la gente que, que, que lo ama lo hace con, con lo que tenga que hacerlo, ¿no? Entonces por ahí sí hay muchas resonancias. Pero bueno, ya cuando, cuando vean la imagen de este año de Ultracinema sabrán por qué les digo que... ...sin, sin habérselo contado yo al maestro Bunt, solito le, le dio el clavo porque por ahí, por ahí van... Las, ...las cuestiones gráficas de la edición número 12. No, no digo más, ya me callo porque no quiero arruinar la sorpresa. Eh, eh, Carlita. Carlita. ¿Qué? Pues ¿Qué? nada, deseanos un feliz año. Ah, no, ya, ya, ya. Sé. no pues sí, este, igual, pues primero, como siempre, pues les agradezco a a Camila, a Bunt, a Micha, ¿no? Eh, a mí, Ay. no, bueno, o sea, les agradezco, pues que, que hemos compartido este tiempo, que hemos estado acá, eh, sí, a veces unos, a veces otros, etcétera, pero pues, al final ahí está, ¿no? Todo ya hecho. Eh, y pues, eh, sin duda, en efecto, pues como que cada ciclo, ya sea el día que cumple su su, no sé, su cumpleaños, el podcast, o ahora que sería en el calendario gregoriano, el año nuevo, <risa> etcétera, pues bueno, so, hay, hay, vivimos muchísimos ciclos, ¿no? De cierre, apertura y demás, ¿no? Y este y sí, este tal vez es más general porque, pues, bueno, independientemente ya de la cuestión, bueno, no, no es independiente, pero sí por la cuestión cultural, entonces pues es una cosa más generalizada, ¿no? Pero igual, este, pues, eh, más bien, pues, se cumple un ciclo más, ¿no?, del podcast, pues, con todas sus emisiones, ¿no?, y demás, y, pues, a continuar, o sea, yo creo que simplemente hay que, hay que seguir haciendo, hay que seguir caminando y seguir creando y abriéndonos a todas las nuevas posibilidades que y hasta las viejas posibilidades ¿no? o sea todo lo que el mundo nos da y, y en efecto o sea por eso les decía hace un rato no la onda de pues sí tanto latinoamérica pero pues hay muchos otros países que también están ahí y esperando a ser vistos y escuchados sus, sus propuestas entonces este y gente no que está en el rincón de su casa ¿eh? y que está creando qué sé yo no O sea hay muchísima banda, hay muchísimo que ver, muchísimo que hacer, muchísimo por descubrir y pues eh, sin duda este podcast va, podcast va a ser una, una ventana ¿no? para todo eso y, y pues ya, o sea, yo ya estoy así ideando qué podemos hacer para ir como transformando un poco la, la forma en que estamos haciéndolo eh, y creo que pues sí, pues puede, puede ser algo muy chido, muy divertido igual jugar con multiformatos, etcétera. Entonces, pues ya iremos viendo, ¿no? O sea, este podcast tiene que hacer honor a su nombre. <risa> Ajá. Sin duda, sin duda, lo que este, también, bueno, nos hemos centrado no en el, en el ámbito hispanohablante, pero igual por ahí de, por, podemos ir a empezar a, empezar a pisar terrenos de, de, de, otros, de otras lenguas, al fin que, bueno, pues el maestro Bum domina como cinco y yo otras tantas, entonces, este, pues ahí nomás para que se den un quemón. No, no es cierto. No, pero sí, cuando menos en inglés. <ríe> en inglés sí podríamos empezar a, a, a tratar de, de invitar a gente porque también, eh, si bien estamos diciendo que tenemos como que darnos cuerda nosotros, de repente si sí, cuando menos para sacarles información no, a, a los, al resto de la comunidad, que nos cuenten sus procesos, que nos platiquen. Eh, eso creo que pues, es algo que podríamos darle, darle un giro, sin descuidar, por supuesto, que, que hay muchísima gente talentosa en, en Latinoamérica, a la cual pues no, no, hemos, no, no, no hemos tenido oportunidad de entrevistar, pero, pero pues sí, eh, por lo pronto eh, tienes que hacer tu, Carla, tienes que hacer tu eh, propuesta, ¿cómo se dice tu, de, de año nuevo? Se me, se me fue el avión. Mm. Tu ¿Propósito? Pósito, tu propósito de año nuevo, de, de llegar a la cita, cuando, sobre todo cuando pones la cita tú, ¿no? Sí, esto era nuevo para que tuvieras el chance de decir, ay, como siempre y así. Y bueno. Ah, ok, ok. O sea, entraste tarde a propósito. Ajá. Ay, Carlita. Pero bueno, igual, igual sabes que te aprecio mucho, aunque llegues tarde. No, sí, sí, sí. Pues ya. Está bueno, Carla. Pues gracias también por, por, por, así, por darnos, eh, seguirnos la corriente con este proyecto porque... Eh, pues ya, ya nos hemos cansado de elogiarlo hasta la náusea y, y, y pues esperemos que sí o sea, seguir, seguir chameando para que este siga eh, este, creciendo en, en, en, en todos los sentidos y bueno, Camila, nuestra más reciente adquisición, la cual nos dio muchísimo gusto, pues el maestro Bund, eh, todavía tiene el cinismo de decir invitada, cual si es conductora oficial del podcast este la verdad es que sí, fue una, un gran hallazgo poder, es, esa ocasión que te, que te entrevistamos y de ahí surgió la, es, es la que idea sí, de... Es que sí, era, era conductora invitada, pero... Por eso, pero hace enseñado. eso hace como 60 capítulos, como Antonio. 60 capítulos. <risa> sí, ¿no? Ya ya tengo... <risa> tiene Sí, sí, no te pases. <risa> así, ¿no? ¿Qué he pagado <risa> el derecho de piso? Por supuesto, <risa> ya, ya, ya condujo sus dos primeros podcasts ella. Sí, ya, ya, sí, no. no se quería animar, pero la convencimos a punta de, de, de, de dedazos en, en la pantalla. Están ideas súper claras. Bueno, a mí la verdad me gusta mucho escuchar a Camila porque es muy clara muchas veces con sus cuestionamientos o las ideas que propone. Pues, pues sí, ya es un valor aquí del podcast. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahorita pues ya involucrada... Más en forma con el Festival de Cine Radical, pues esperemos que eso también sirva para eh, hermanarnos aún más, ¿no? Para poder seguir haciendo cosas juntos. Y bueno, Camila, pues no sé, que déjanos una reflexión final. Eh, gracias por, por adoptarme en el podcast. Eh, eso primeramente porque sí he aprendido mucho, he conocido muchos proyectos aquí en Latinoamérica. No, no, yo no sabía mucho... Del, de, digamos, otros proyectos que estén pasando en la actualidad, ¿no? Yo no veía mucho cine experimental actual y para mí eso ha sido como bastante interesante y claro, sí, pienso que tenemos que ir pensando cómo puede ir evolucionando el proyecto porque es eh, un espacio muy rico y como decían eh, al... A los y las invitadas les gusta mucho también tener un tiempo para charlar un poco sobre su mirada, sobre su proyecto, que a veces no hay nunca ese espacio, ¿no? Y, y en el cine experimental, incluso más que la obra, puede ser el proceso, ¿no? Lo que nos interesa, entonces me parece en ese sentido que es muy importante que sigamos dándole. Y sí, tenemos que pensar cómo, cómo seguir eh, conspirando entre ultracinema y el radical. Y de hecho que ya así es, es fijo lo de la peli colaborativa, tenemos que sentarnos un día a charlar cómo, cómo, la, cómo la hacemos. Buenísimo, Camila. Pues gracias igual por sumarte al a, a proyecto de Nada es original. Y Antonio, ¿querías decir algo? Sí, eh, justamente con esa, con esa evolución, ya nada más para se me, se me ocurre, lo pongo en la mesa y lo dejo así como. ¿Qué tal un día que hasta podemos hacer la gira, la gira del CHE por Latinoamérica, pero a través de la televisión, por ejemplo? ¿no? ¿Quién sabe? No? Todo podría pasar, hacer un programa... El nada es original, pero en la televisión. Algo podría pasar, ¿no? Ok. Ya debe televisión, Antonio. No sé qué quiere decir con la televisión. Pues a través del, a, a través del, de las imágenes en movimiento. Ah, puede, ah, ser ah, serie, ah, puede ser una web serie, puede este, ser una nos puede adoptar Netflix, este, uno nunca sabe. ¿no? Ya, ya, ya, ya del puro gusto hasta, hasta Micha se quedó, se quedó así este, congelado. Se este, quedó no, en, en un estado estático. De la impresión, estático. miren cómo se quedó de la impresión. Así como de. Sí, este, pero bueno, este, Yo creo que, yo creo que vuelve en algún momento. Este. Y si no, pues. A ver, déjenme. Le mando un mensaje a ver qué pasa. Te quedas. Quedaste? Voy a sacar una foto. Ay no. Esto se Sí, sí, así. ¿De qué? Le voy a poner, le puse, te quedaste frío del shock. Ah, ya se fue. Bueno, pero se largó. No no, ya dijo, no ya están ya ya están debrayando mucho, mejor ya. Ajá y, sí. La, y el solito se cortó. <ríe> no, sí, pero no, sí hay mucha banda que sigue viendo la tele. Sí eh, claro. Se, se fue el internet, bueno, en en, en malas en malas y en malas este malos tiempos eligió el internet para irse. Bueno, este no sé cuándo regrese su internet, pero entonces, pues en, en serio agradezco muchísimo eh, el trabajo que, que, que, pues, que hacen. Eh, es un gusto la verdad estar semana a semana, aunque últimamente he estado muy irregular, pero ahora parece ser que ya voy a estar aquí un buen tiempo, eso espero. Este y, y, y pues agradecer obviamente a Micha, a Camila, a Carla, eh, y, y pues a quienes nos escuchan, quienes han estado pendientes de, de los programas que hacemos, pues agradezco enormemente. Eh, Qué bueno que, que nos siguen aguantando y, y, y pues sigan pidiendo programas. También, quienes nos escuchan, pues propónganos eh, algún programa, al, al, alguna. Eh, algún tema sobre medicina experimental que quieran que quieran explorar eh, yo creo que sí la, la importancia radica también en, en evolucionar no por ejemplo de nuestra América Central pues no tenemos no tenemos más que en, en este momento más que a David PareDES que, que pues es salvadoreño pero está afincado en Paraguay entonces pues eh, sería interesante conocer más más gente de la re, de la región y ver qué se está haciendo allí eh, la región del Caribe yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir de las que podemos seguir hablando tiene un gran potencial eh, como mencionó Carla y pues bueno nos veremos el año que entra la próxima emisión y ya veremos qué hacemos en el centésimo programa que estén muy bien me, me, nos despedimos